Oh, Frank, do you have the key? The key, the key, the key, the key, the key, la key, the llave, la llave, la cola Te tienen la sin la llave, la llave, la llave, la y la llave, la llave, la llave, la compa, la llave, la llave, la llave, la llave, la llave, la llave, la la Patilla que protejo si me quieren lastimar, no tengo miedo. Ando con todo el gorillo activo como el DM. Como activo, siempre fumo la DM. Y esto como con los Billy, siente como si N. Y estamos sumando las cuentas del buen DM. Ellos no me entienden nada. Quieren que yo les conté. la Nike y yo and fan Y estamos siempre a guay. Siempre tenemos que Nike Ando redriquito, rey, para tía. Estamos reola o negro como el seis si para darle compadre Camino se me compadre Menos que se me regale Menos sacate los canes saca sacate, sacate los canes Sacate, sacate, sacate los ganes Que estos premios de los mayores Más grandes de la Nitro Si yo le mando Nike Yo le pongo toda la Nitro Saco reformado negro Nunca fantameo Yo siempre le doy el plomo Pido para cuando queso, Saco reformado negro Nunca fanta Corre, corre tranquilo, corte el 5 en la mañana. es corre el pero está en mi ventana. Estás resonando esa ropa flama. Te no entiende mi irrelevancia. Vengo del barrio, pero no significa frontera. Que mis letras son pegadas. Dicen que todo está igual. Ando a tu maqui en la guaquia. Ya como una, como una, como una ya pegado, como nace. Ya te avisamos con mi corito. Siempre activo con los reyes, y con los pies que andamos, todos los baños. Muriendo, juro que no doy la ma ma mano Mi hermano es tan activo, siempre voceando en las redes Activos si quieren, siempre bebiendo con mujeres Con mujeres y tenemos todos los genes Arriba, tú o con que eres, cada vez que quieren, quieren Pero estoy fronteando zapatillas, corten Ay, ay, ay, ay, corten Ay, ay, estoy fronteando rey, corten pa' Ay, ay, ay, Y yo estoy the Estoy the Hoy salgo refumado Campa nunca fariseo Siempre ando y para el gatilleo A los giles le matan al fantameo Casa, casa, el rap MC Isaia MMMC Casa, remoducione Familia del mundo entero. Oh, real hasta la like muerte shit. y si llego a revivir, real le van a hacer mi cadena hasta el fin. Hasta el fin. Pues hago refumado.